Buenas noches, bienvenidos irreverentes aquí en Aviala Televisión. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿no? noches con Tertulia, con Tertulio y todo el público de Aviala. Espero que tengan un muy bonito miércoles. Natalia Linares, feliz miércoles. ¿Cómo estás? Buen miércoles, Andrés, muchachos, Kiara y a toda la audiencia de Avia Muy buenas noches. Alén Ver, buenas noches. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches, caballero, buenas noches, señoritas, muy buenas noches y un saludo fraterno y revolucionario a todo el pueblo peruano que realmente está invadiendo las calles de Lima. Un saludo y ojalá ustedes sean la vanguardia para reconfigurar la democracia decadente que tiene Bolivia y Latinoamérica. Queda San Pablo, muy buenas noches. Buenas, miércoles, ya es miércoles, terrible, no sé cómo llegamos aquí, pero bueno, buenas noches a todos, a todas, feliz de estar nuevamente aquí y aprovecho de agradecer el espacio a Viallara como siempre. Eh, la noche de hoy vamos a traer un tema que no ha estado tanto en las noticias, pero sin embargo ha seguido su curso, como es la detención de Janine Áñez, debido a que el Ministerio Público ha informado al juez cautelar primero de la Ciudad del Alto la ampliación del proceso penal por los delitos, escuchen, hace Janine Áñez de genocidio, homicidio y lesiones por la masacre de Sencata. Estamos hablando de que Janine Áñez está detenida por otras causales y todavía las masacres siguen siendo investigadas de oficio, pero no habían responsables todavía plenamente identificados penalmente. Ahora sería Janine Áñez quien está siendo ya con nombre y apellidos responsabilizada. ¿Nos estamos acercando a la justicia por este crimen de la masacre o se trata pues más de, este, de estos, como dice la oposición? de una persecución política que se estaría dando en Bolivia de eso estaremos discutiendo con los irreverentes y también no dejaremos de analizar Santa Cruz por la importancia que tiene a nivel nacional aquí ya hemos tenido varios eh, días, ya semanas que estamos eh, viendo poco a poco cómo se desarrolla el fenómeno cruceño el fenómeno político y ahora se suman algunos elementos más por un lado, a pocos días de que Rómulo Calvo anuncie que va a haber un gran cabildo el día 25 que va a involucrar a los nueve departamentos ya cuatro eh, comités cívicos del país eh, se deslindaron de, eh, de Romulo Calvo. Estamos hablando de Santa Cruz, Chuquisaca, Ta Tarija y La Paz, que ya afirmaron que no van a participar. Incluso La Paz fue bastante fuerte y firme en su posición, es decir, ¿por qué vamos a apoyar si eh, Fernando Camacho es responsable por lo que pasó en los 36 días de paro? ¿Qué está pasando allá? Se está debilitando Camacho y bueno, un dato que no es menor, probablemente para la gente cruceña que nos está siguiendo a estas horas, de que a pesar de que algunas comparsas del carnaval habían dicho que no iban a participar por la situación política, una forma de protesta en Santa Cruz por la detención de Luis Fernando Camacho, hace poco tiempo, hace una hora debe ser, se determinó que sí se va a ver carnaval en Santa Cruz, pero con la temática de romper las cadenas. Ese será el programa de Irreverentes del día de hoy, vamos adelante con el primer clip. El Ministerio Público determinó la ampliación de la investigación contra Yanine Áñez por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves en el marco del caso por la masacre de Sencata en el Alto el 19 de noviembre de 2019. De acuerdo con las investigaciones, esos hechos de violencia derivaron en una docena de fallecidos por impactos de bala tras la masacre de Sacaba cuatro días antes en Cochabamba. Es la asamblea. ...quien está a cargo de aprobar juicios de responsabilidades contra exmandatarios... ...en el temor de no tener los dos tercios y en la inhabilidad política de conseguirlos... ...hoy el ministro Lima recurre a la posibilidad de ingresar a un juicio ordinario. Bueno, consideramos que se está realizando una labor importante por parte del sistema judicial boliviano... ...atendiendo a esa exigencia histórica del pueblo boliviano como es memoria, verdad y justicia... ...todos los hechos delictivos... Los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos como emergencia de la ruptura del orden constitucional que se ha consumado con el golpe de Estado del año 2019 deben ser investigados, procesados, juzgados. Los fiscales Walter Lorauría, Iván Cernadas, Miranda y Fabio Maldonado Parada comunicaron esa decisión en contra de Áñez al juzgado primero de instrucción en lo penal del alto. La acción penal se enmarca en el proceso seguido de oficio en contra del general Luis Fernando Valverde Ferrofino y otros por los hechos registrados en la zona de Sencata durante el traslado de un convoy de combustible en noviembre de 2019. Tardó... Pero la justicia ya le está poniendo nombre y apellido a los responsables de las masacres de Sencata y Sacaba. Eh, Kiara, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, en primera instancia, eh, como tú decías, los casos que investigan, no solo lo, las masacres, sino lo que pasó en el 2019 y el 2020, uh -huh. eh, están avanzando, eh, tardaron bastante... Uh -huh. eh, como hablábamos con el caso de, de Camacho, donde, por, por el cual está ahora Camacho en prisión preventiva, hay, hubo una, podemos hablar de una retardación de la justicia, porque hay que recordar que hay varios casos golpes, el golpe 1, golpe 2, golpe 3, uh -huh. eh, que, que, que tocan eh, distintos factores del golpe, los autores intelectuales, la reunión de la, de la, de la Universidad Católica, donde se llama Áñez, es un caso golpe, donde está obviamente Camacho, luego el otro caso golpe es... Asumir el poder ilegítimamente que tiene que ver directamente con lo que pasó en la asamblea y con Áñez autonomándose y luego está por por otra parte el tema de las masacres, no de las masacres y luego de las torturas y de las persecuciones. Y luego tenemos otros casos de corrupción y del tráfico de armas que se hizo con, con el país de Argentina cuando Macri era cuando Macri era presidente y con Lenín Moreno que, que dan armamento a Bolivia justamente para poder concretar las masacres porque no teníamos todo ese armamento. Pero eh, estos casos están avanzando eh, y más allá de que estén avanzando y todos los bolivianos y bolivianas queramos que los responsables paguen por lo que hicieron, porque no fue solo corrupción, sino asesinatos y torturas, eh, siendo, habiéndose puesto en la presidencia cuando nadie los eligió, eh, más allá de los, tener a los responsables, lo importante del caso es que se investigue realmente qué pasó, uh -huh. se investiguen realmente los pormenores del caso. ¿Cuánto armamento hubo? ¿Cuánto se compró? ¿Cuánto se consiguió? ¿Quiénes firmaron? ¿Quiénes no firmaron? ¿Quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron? Entonces, claro, lo, lo, lo primero del caso de una masacre como fue la de desencata es que tiene que estar claramente Janine Áñez, habiendo sido ella la que como presidenta autonombrada, de facto, firmó este famoso decreto de la muerte, con todo su gabinete, posteriormente también tendría que estar imputado todo el gabinete de años, porque también fueron los, los que firmaron el, el decreto de la muerte, ¿no? Pero ella es, es el número uno, creo que el obvio, uh -huh. en, en el caso de las masacres, lo importante para mí es que se siga investigando y veamos quiénes son los otros responsables, se sepa realmente qué pasó, como digo, todos los pormenores, para que todos los bolivianos y bolivianas lo sepamos, para que no lo olvidemos, y para que todos los responsables, no solo la tonta útil que fue Áñez, sino los intelectuales, materiales y los que financiaron esto, paguen por lo que hicieron y no solo paguen por lo que hicieron. Tengamos todos bien en la memoria lo que pasó, quiénes fueron los partidos que estuvieron metidos ahí, quiénes fueron las fuerzas políticas que estuvieron metidas ahí y sobre todo los capitales que estuvieron metidos ahí. No es por nada que hablamos tanto de Santa Cruz y en Santa Cruz están pasando hoy las cosas porque claramente la oligarquía cruceña está metida sus capitales económicos en todo esto, ¿no? Uh -huh. Eso nada más. Mauricio. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Eh, de Janine Áñez. Mira, a mí me parece bien interesante la, la, la declaración de Janine áñez que hace una semana me parece, uh -huh. donde básicamente dijo, ya estoy, ya estoy condenada, ya está, me van a juzgar por lo que sea, me van a meter 90 años aunque no sea legal. Y uno dice es que la verdad es que sí, o sea, seas culpable o no seas culpable, la verdad es que ya está condenada. Va a haber justicia, y yo les voy a creer el discurso de es justicia no es venganza, cuando juzguen por los asesinatos de La Calancha, Pandur, La asunta, Caranavi, las Américas. En la medida en la que las personas que, estuvieron en la, que, que causaron el asesinato de bolivianos durante el gobierno de Evo Morales, en Pandur, en La asunta, en La Calancha, en Caranavi, en Palmazola, Sigan libres, nadie sepa nada. Es justicia. A mí, en verdad, en verdad me parece, y, y, y lo tengo que repetir cuantas veces sea necesario en términos de justicia, mientras no haya una reforma de justicia, lo siento mucho por las víctimas de Sencata, insisto, de Caranavi, de, de Sacaba, de Montero, Jonathan Quispe, alteño, asesinado por el régimen de Evo Morales. Lo siento mucho por ustedes, no van a tener justicia. Así de simple. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay justicia. Y, y eso es algo que hay que tener muy en claro. El GI recomendó reformar la justicia. El, no, pero el, el, el, el. Claro, el GIA. El informe, eh, en, o sea. No, sí, ya, ya estamos teniendo una discusión en Twitter esa vez donde te mostré que pedían reforma judicial. Pero que eso no tenía que ver con. Eh, también recomendaba la premura en los sí, juicios, ¿no? ¿no? Sí, era sí, claro. U otro. Claro, pero en la medida en la que no haya justicia, insisto, no hay una reforma judicial, no haya voluntad de reformar la justicia, yo no les voy a creer. Pasa lo mismo con el informe de las Naciones Unidas de, de, de Sayán, de García Sayán, que dijo hay una evidente intromisión del órgano ejecutivo en la justicia. Y el señor Iván Lima al principio se ruborizaba, ya no le importa. Al principio el señor Iván Lima y el ex presidente de diputados dijeron corresponde un juicio de responsabilidades, ya no les importa. Ahora la pega es más importante, sus valores se fueron al... Si es que alguna vez lo tuvieron, lamentablemente, se fueron al tacho. Solo para terminar, en ese sentido yo creo que esto hay que analizarlo desde un punto de vista político. ¿Qué une al MAS? Une al MAS el, el hecho de que el Fondioc quede total... el desfalco al Fondioc, el robo a los campesinos, quede en la impunidad, los une. Que los asesinatos del movimiento del socialismo queden en, en la impunidad, les une. Y también les une... Bueno, el caso de corrupción, todo, casi todos los casos de corrupción, menos los del ABC, los unen. Pero los une sobre todo el tema 2019. Eso sí los une. Y yo creo que en parte por eso es que ahora es cuando surgió lo de Camacho, ahora es cuando surgió lo de Janine Áñez, otra vez, entre comillas. Porque ahora es cuando el MAS necesita unión, porque se estaba viendo muy fragmentado. Y literalmente están instrumentalizando a víctimas para unirse. Y eso no es justicia. Natalia. Víctima de Janine Áñez. No, claro que no. No, a las Dejente, víctimas de Zencátiz no. ¿Qué ahí Es no lo que pasa aquí, ¿no? O sea, el decreto... Creo que lo importante que hay que analizar aquí es el decreto mismo, ¿no? O sea, qué es lo que va a dar paso a lo que van a ser las, las masacres de y Sacaba se en su momento, ¿no? Yanina Áñez asume el 12 de noviembre y a los dos días, el 14 de noviembre, sale este decreto que es el 4078, conocido como el decreto de la muerte, que le va a dar impunidad a las Fuerzas Armadas para ejecutar eh, este tipo de operativos, ¿no? Esto es lo fundamental porque, bueno, ya sabemos cómo asume Yanín Áñez la presidencia, ¿no? Presidencia es sin quórum en una asamblea vacía, no hay, no hay protocolo que se respete en su momento, uh -huh. y a los dos días. Hay ya este decreto, entonces estamos viendo que incluso se puede hablar de manera, que, que, que ha sido un decreto Predemitado. Pre, de, gracias muchachas. porque es muy rápida esta decisión, y como lo habíamos dicho en algún momento, o sea, es, estas masacres estaban pensadas para terminar de asentar la mano y terminar de generar un régimen del terror, que era lo que necesitaban, necesitaban paralizar a la sociedad, a la población civil, para ellos poder empezar a ejecutar y usar el Estado como si fuera su hacienda. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la diferencia de lo que habla Mauricio con esta situación en concreto que viene a ser en Ináñez? Es el decreto mismo. Las cosas que sí. mencion, Los enfrentamientos que menciona Mauricio son en enfrentamientos con la policía. En, no hay un decreto para asesinar jamás. Aquí hay un decreto para asesinar. Hay un, hay un tema de predisposición a hacerlo. Que la política no es nuevo, que las Fuerzas Armadas se ejecuten no es nuevo, estamos viendo que son que, que son resabios de un Estado republicano totalmente grosero. La policía y la, las Fuerzas Armadas jamás se reformaron correctamente, eso también hay que entenderlo. Pero aquí hubo permiso y hubo todo un tema de, denle, ármenlos, y es lo que Kiara mencionaba en su preciso momento, no o sea, tienes a Ecuador y a la Argentina mandando armamento para reprimir. Estaban listos para sacar todas las armas las armas contra la gente del pueblo porque lo que tienen que hacer era instalar el régimen de terror y eso es lo que se está juzgando ahora, o sea, se asume de manera ilegal y por lo tanto este decreto también es ilegal, entonces hay predisposición para asesinar y matar a la gente. Uh -huh. la, la, la línea de tiempo es completamente clara, creo que un poco va por ahí. Uh -huh. Alem. Eh, a ver, eh, me, me parece interesante recordar o aclarar lo que nos daba a recordar el compañero Mauricio. El joven universitario de la UPEA, Jonathan Quispe, que fue asesinado por un policía, actualmente es bombero, salió en libertad hace no sé cuánto, hace dos meses leí el artículo, y es bombero, o policía activo en la unidad de bomberos. ¿Justicia? Siguiente, el señor Max de la CUP, con cierta... ...trayectoria con la militancia del movimiento al socialismo... ...que era presidente de la CUP de las universidades... ...que estafó buenos millones de bolivianos a las universidades... ...y a la Universidad Mayor de San Andrés... ...está libre, hace un par de semanas, dos o tres semanas atrás... ...lo dejaron en libertad. ¿Justicia? ¿Justicia? Me parece interesante lo que la señora Yanine Añas dijo... ...en la última audiencia que tuvo. Hagan lo que quieran. Y realmente la justicia hace lo que quiere. El problema es ese. Justicia para unos, injusticia para otros. Las grandes mayorías que reclamamos cotidianamente que haya niveles de justicia, ni les interesa. Pero cuando se trata de un símbolo político que va a generar réditos políticos electorales, claro, generamos justicia. Y ese concepto de justicia que el gobierno nos vende es satisfacer el morno. Satisfacer el morbo. Cuando la niña Patricia, en los 90, fue, fue violada y se le acusó al señor Odón Mendoza de violación, el medio de comunicación, el, el Estado dijo, él es el culpable. Se hizo todo un proceso de investigación y se lo dejó libre. Y cada vez que aparecía un caso de violación, Odón Mendoza. Justicia o simplemente es morbo para satisfacer, y en este caso me parece peor, para satisfacer intereses electorales. Eso es cuestionante. Segundo elemento, tercero en todo caso el gobierno lo que hace es, es ir en contra de sus propios principios marxistas si en el caso han leído algo de Marx Marx te plantea que tiene que haber conceptos de tesis y antítesis para generar un postulados mejores el gobierno del movimiento al socialismo evita que haya antítesis es más, somete a todo aquel que esté en contra de esa doctrina y eso es real, cuando el profesor Dice, no estamos de acuerdo con la currícula, no, va a haber sanciones. Eso es someter, no es una pugna de poderes, es someter a cualquiera que interpela al Estado. Cuando se le cuestiona algo al Estado, somete. Y esas actitudes no me parecen en absoluto justas. Por todo lo contrario, son dictatoriales, antidemocráticos y, por supuesto, completamente morbosos. Con eso me quedaría, compañero Andrés. Uh... Hoy día, cuando estaba leyendo la cuestión de Janine Áñez, recordó un argumento que diste ayer de que era necesario, más que un argumento, una recomendación para la oposición, de que era importante de construir la figura de mártires, de, de víctimas Mucho mártires. Pero justamente cuando hoy día estaba leyendo lo de Janine Áñez, yo recuerdo que ella, el 2021, ella eh, se lastimó la, las muñecas, parecía que estaba cometiendo suicidio, que estaba muy mal. Hubo un intento que tuvo hasta su, su movilización, tuvo su capacidad de movilización en ese momento En lo cual me parece que estaba queriendo construirse esta figura de víctima y, y, y mártir pero ahora siento que está huérfana políticamente. Realmente creo que no caló, digamos, esa esa estrategia. No sé cómo tú lo ves, Alem. Claro, es básicamente lo que decía ayer. O sea, no se está trabajando discursivamente este elemento. No se lo está articulando para nada el qué hacer con estos sujetos. Están, las, están en las cárceles. Y, la, y, y, y lo lamentable, y, y es lamentable porque son varios partidos o partidos que la tratan de defender, pero lo postulan como pobrecita. En cierto punto te puede funcionar el pobre víctima, pero tienes que tener un momento de ruptura y decir, carajo, perdonen por la palabra, pero carajo, nosotros hemos contribuido a la historia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La intención era voltear a un presidente que se estaba pasando de dictador y obviamente eliminar o intentar eliminar a 30 diputados y expulsarlos del partido no es dictadura, no es imposición partidaria, pues en el 2016 se le dijo, ¡Alto! Y el 2019 se ejecutó ese alto. ¿Contribuyó a la democracia? Por supuesto que sí. ¿Eh? Contribuyó al debate. ¿Qué Ya. Uh, bueno, a ver, en primer lugar, aquí para un poco, un poco contrarrestar lo que están queriendo decir nuestros queridos compañeros, compañeros, compañeros defensores de la señora Áñez, Mauricio dice, mientras no pase tal y tal y tal en la justicia y, y, y en los casos, no les voy a creer. Y a qué va con este no les voy a creer a un discurso falso que, que manejan aquí los compañeros y toda la derecha, de que de alguna manera lo que hace la justicia lo comanda el más o lo tiene que hacer el más o lo tiene que determinar el más. Si la justicia no actúa como ellos les gusta, es culpa del más. Si la justicia actúa como les gusta, no dicen nada. Entonces me parece que, que eso hay que, hay, que, hay que verlo primero porque están hablando de un poder, que es, momento, que, que, de un poder momento, que es supuestamente no independiente de un poder que es supuestamente independiente como algo eso. que tendría que manejar o no el MAS o que maneja o no el MAS pero cuando la justicia se queda callada no toca los casos de Sencata, aquí los compañeros no tocan Jamás que la justicia hemos dicho, hemos y encima el órgano este judicial actitudes. no es el MAS es el poder gobernado por el dinero que ustedes en su tiempo aplaudieron cuando hacía en el 2019 y 2020 una descarada persecución Política. Entonces creo que eso tiene que quedar claro en primera instancia. Cuando no nos gusta lo que hace la justicia decimos es una justicia y, y, y es lo mismo que el más. O sea, parece, pareciera que pensáramos que Luis Arce comanda la justicia cuando no nos gusta, ¿no? O que sea el demonio de Evo Morales que ahí parece que, que no los deja dormir. Luego. Eh, las muertes en enfrentamientos con la policía son una cosa, como el caso de Jonathan Quispe, condenable. Yo quisiera ver qué diputaditos pues, de la oposición están en un caso contra la policía por Jonathan Quispe, o por lo, que ha, eh, por lo que ha mencionado Mauricio, sí debería hacerse, pero tan buena no es la oposición que siempre. no le importa y realmente la justicia porque no está, está en ninguno la, la de la esos casos. Entonces, jamás. no me vengan ahora a rasgarse las vestiduras porque sacan a Jonathan Quispe y sacan a los otros muertos cuando se les toca a sus jefecitos Doria, Tupi y compañía, pero realmente ni sus bancadas, ni la militancia inexistente que tienen, que no que no juntan ni 20 gatos en la ciudad de La Paz, está en ninguno de sus casos ni preocupándose por nada de eso. Y cuando se quiso hacer una reforma del Código Penal, cuando se quisieron hacer reformas, las quiso hacer el MAS y ustedes se opusieron, o sea que eso tiene que quedar bien claro. ¿En qué capítulo, ahora nosotros luego, hemos defendido... Luego, a la firma de una Firmar una cosa. Son, eh, no, es que no te he interrumpido, perdona. No, es que tienes que decir. Tus sí, acusaciones sí, son directas. Tienes que decir lo acaba de decir Mauricio lo acabas de decir tú. ¿En qué de momento? Cosa, la justicia Luego, es buena a ¿en qué momento? Firmar un documento hemos a la legal justicia? para ¿Son eximir de culpa a los, horas, a los no militares. Firmar ¿no? un documento legal para eximir de culpa a los militares. Eso sí es una clara intención de asesinar. Cuando tú firmas un documento. Y no solo eso. Quisiera leerles. La lista de armamento que, nos, que se hizo a donar la, la, la señora del partido de Alem, Janine Áñez, que ahora se hace y aquí se hace defender por los compañeros de Muy Inocente. Quisiera leerles solo lo que se hizo donar por Argentina. Son dos visores nocturnos, dos visores nocturnos moleculares, 2,459 municiones de 9 milímetros, 750 cartuchos de 5 milímetros, dos escudos prot, un detector de metales, una manta antibomba, 100 sprays de gas lacrimógeno, 61 granadas de gas, 160 granadas de gas CS, 360 granadas de gas HS, Tres cascos balísticos, nueve cascos revisión, bla, bla, bla, mil sprites de graso lagrimógeno, es, es interminable, lo, lo podemos poner, es una gran lista. Dos ametralladoras, tres chalecos antibalas, cien eh, fusiles, dos visores nocturnos, siete mil, cien cartuchos de 12 milímetros, dos mil de otros doce milímetros, doscientas escopetas, o sea, digo... No había intención de matar, seguro. Seguro el gobierno de Evo Morales se prestaba todo ese, todo ese armamento y seguro la señora Áñez es una mosquita muerta que porque le dio, o sea, se le ocurrió, se prestó todo ese armamento y firmó un decreto para eximir a los militares y a policías de esa culpa legal. Porque si los compañeros de la oposición realmente les importara la muerte de una persona a manos de la policía durante el gobierno de Evo Morales hubieran hecho un caso porque no había ningún decreto de la muerte y ese policía debería ir preso, pero... pero pero como a nadie le interesa, a no ser que toquen a sus jefecitos, es otra cosa. Luego, dice, dice Alem que se debería construir un discurso a partir de Áñez de, de hemos contribuido en la historia como oposición. Yo no sé, y es obvio porque Áñez ahora se victimiza y ninguno de los actores, ni Mesa, ni Camacho, ni Tuto ni ninguno de ellos, y en ese discurso de hemos contribuido a la historia. Lo sabemos todos los bolivianos y bolivianas, porque a todos nos ha quedado claro que no ha sido solo un gobierno con 78 casos de corrupción en ni siquiera un año, que tanto se llenaban la boca hablando de que y se llenan de que el más es el más corrupto de la historia. No solo eso, sino han sido un gobierno asesino y han sido un gobierno tan asesino que obviamente no pueden decir que han contribuido a la historia con el gobierno más patético de los últimos 20 años. Entonces pues obviamente Lo único que queda para la oposición ahora mismo Es lavarse las manos Decir Áñez fue la culpable Nosotros no hicimos nada Entonces eso es lo que está pasando Y por eso realmente el discurso de la derecha política Y la oposición al más No se fundamenta en nada más Que en lo que hoy día está diciendo Santa Cruz Que es un intento de revivir a la extrema derecha Y el fascismo En, eh, en intento de decir que bueno el gobierno del MAS está contra Santa Cruz. Porque es lo único que tristemente tienen. Y porque no se ponen a pensar cuatro gatos en cómo pueden tener una propuesta electoral para el país, otro proyecto, porque tristemente su único proyecto es todavía neoliberalismo, matanzas y pobreza. Eh, antes de pasarte la palabra, Mauricio, yo creo que llena un poquito a la análisis más fino, digamos, de lo que se le está imputando a Janine Áñez. Eh, por un lado... Se le está acusando, por, o sea, en el informe del GIEI se define que lo que sucedió en las masacres fueron ejecuciones sumarias. Uh -huh. ¿no? Una ejecución sumaria, para quienes no conocen el término, se define por lo menos por dos características. Una, que hay una orden deliberada de asesinar por parte del Estado. Por eso es tan importante el decreto 4078, en el cual pues, se, se firma un eh, decreto un día antes de las masacres, cual va a dar impunidad a los militares. ¿No? Hay, una, hay una causalidad de decir, hay una orden desde arriba, desde la misma Janine, desde su manita que firma, hacia la gente que muere. Pero además hay, otro, hay otra razón que genera la, la, la ejecución sumaria, que es el hecho de que la persona que es asesinada estaba indefensa. Estamos hablando de que alguien que ya estaba fuera de combate, estaba huyendo, no suponía ningún tipo de amenaza, no era ningún tipo de... no había un enfrentamiento... Y en esa situación de vulnerabilidad, los militares asesinan. ¿no? Es como un paredón, es matar a alguien invulnerable. Eh, que es un crimen de lesa humanidad en términos de, internacional, de derecho internacional. Es muy, muy, muy grave. Eh, aquí, eh, Mauricio, bueno, sacas estos otros casos. Y por ejemplo, el de la Asunta, sin duda se tiene que investigar, pero en el de la Asunta también murió un policía. Porque fue un enfrentamiento sí. entre, entre gente armada de ambos bandos. Uh -huh. Entonces, creo que hay unas. Son diferencias, son diferentes las situaciones. Bueno. Además, además la causalidad que tú puedes representar a Evo Morales en lo del asunto no es lo mismo o sea, es que, que, que alguien. No quieren meter preso a todos los ministros, ¿no? Pero bueno. Pero, porque o, todos los ministros firman un decreto supremo y, y, tú lo de Puede, puede que sí, puede que sí, puede, puede, puede que sí. Pero... <ríe> y a mesa, ¿eh? Puede que. A, se yo no te estoy, yo, yo, yo, yo estoy, estoy, pues, estoy preguntando claro. concretamente de Janine, que ella Perfect. firmó, ¿no? Ese decreto que supuso tantas muertes. Súper. Bueno, en el caso de Jonathan Quispe se... Pero es que es, se circunscribe totalmente a lo que tú has dicho, ¿no? Persona indefensa, policía que asesina, ministro infeliz que dice fue una canica. Tal cual. Y hay que saber quién dio la orden. Y Eurocronos también hay que saber quién dio la orden de asesinar en Eurocronos, que también fue una ejecución. Exactamente, que se circunscribe exactamente a lo que tú planteas. ¿Qué pasa si no hay Karanabi orden? Caranavi pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si no hay orden? Porque lo que Andrés dice es clave. Una orden ah, deliberada. de... Hay, hay, eso es bien importante. ¿Qué pasa si no hay orden? ¿Qué pasa si no hay orden? La policía y está en la Constitución. ¿Quién es el jefe de la policía, en términos feos? ¿El ministro? No, el presidente. Y el ministro obedece al presidente. Por eso es tan fuerte cuando dicen, vamos Entonces, a meter Carlos preso... Es, es culpable del asesinato de Dos Cocalos en 2004 cuando era presidente. Eso estás diciendo. Es directo responsable. Es habría, que ver, habría que ver totalmente el caso. Eh, lo mismo digo Estoy sobre los morales, de habría que ver el caso. Estoy totalmente Ahora de acuerdo. Ahora, el pregunta de Janine Áñez concretamente, ¿ella firmó un decreto para asesinar? Ahora, o sea, ay, Según vos, ay. Mauricio, si mañana un policía mata a su esposa, es culpa mm. directa del presidente. A ver. Eso es lo que tú estás diciendo. Es, es que es terrible ya. la. Justicia no es es, es, es, es terrible. Es, si está mañana bien, está cualquier bien. policía mata a quien sea, sí. tiene que ser, según por lo supuesto. que el Mauricio dice, culpa de directa parte, del presidente. De parte, si yo me tiro un pedo, culpa directa del presidente. No, no, o sea, sí, por favor. Sí, sí, sí. Ya. A ver. Ejecuciones eh. sumarias tiene una definición legal y te la ha dicho el Andrés, Mauricio. A ver. E en ese sentido, uh -huh. volviendo al punto, uh -huh. Hotel las Américas se circunscribe a lo que tú has dicho. Hay varios no. casos que a se circunscriben. Hay un informe a... también Espera del a... GI al respecto. Sí, no, sí. ¿No ve? Y, y, y, ¿Y yo el es... informe ¿No del GI no establece Perdón. que sea una ejecución Perdón. sumaria justamente por. Yo, no... yo leí una doctrina de la CIDH uh -huh. que literalmente dice que un sinónimo de ejecución extrajudicial uh -huh. es asesinato arbitrario. ¿Qué no es no lo que dice sumaria. el GI? Uh -huh. Eso no es ejecución Perdón, sumaria. el informe de la CIDH. Pero ya, eh, eh, no volviendo es que... al tema del Tú no sabes que es partido político y agrupación ciudadana No puedes andar ahí Uy, dando lecciones perdón, lo siento, pero lo que acabas de decir No es ejecución sumaria, lo siento Por eso por dije hacerse ejecución hacerse extrajudicial Pero, pero estoy, no es ejecución volviendo sumaria Volviendo al tema del, del decreto Yo creo que por el decreto tiene que haber responsabilidad Tiene que haber un juicio de responsabilidades. No solo lo creo yo, también lo creía Iván Lima También lo creía el movimiento del socialismo Hasta que se dijo Somos el más ¿Qué nos importan los muertos? Hemos asesinado, hemos torturado. Hay diputados que han violado a sus hijas y son inocentes. Seguro están es libres. Es culpa del Evo, ¿no? Tienes que tener. Eh, a ver, el tema de los jefes, eh, ese, ese concepto fascista de la, de la camarada eh, Kiara de todos ustedes y sus jefes. Yo entiendo ustedes que ustedes. Dicen y, que, yo, yo, entiendo que ustedes tienen un, Levo, yo entiendo que ustedes tienen Arce, un jefe. Me parece que excelente que ustedes tengan un jefe. No, yo no, no tengo jefes. Ah, yo no bárbaro, soy yo ustedes, tampoco. Entonces, sé. no tienes que generalizar y decir, es que sus jefes los yo defienden mucho. Yo ni siquiera mucho. he dicho jefes. Era de tu partido porque yo lo no sé siento. qué es. Lo ¿No Haz has tu, tu bromita, querido. Pero tráeme el video de que yo he dicho Madre, jefes. Madre, ya. Acaba de decirlo. No has ah. dicho tus jefes. A ver, a ver, camaraditas, díganme ya. con un argumentito por qué su querida Áñez no es culpable de un asesinato premeditado cuando pues ella nadie está, está diciendo hace... lo contrario. Ah, no, pero... están diciendo eh, lo es contrario? culpable, pero una... el más está mal. En ju el, el, el aparato judicial una... es servir al más porque juzga a un asesino. Hay una qué mal Y con, y más, con dos mal. cositas me, me, me, me termino esta especie de intervención. Yo nunca he dicho que Áñez es inocente. Es más, en la anterior intervención larguísima de Kiara, que, que fue genial, fue... Ustedes dicen que Áñez es una pobrecita y después ha dicho... ¡Ay, todo es culpa de Áñez! Ustedes dicen que Áñez es culpable y que se lavan las manos. ¿En qué quedamos? ¿La defendemos o la atacamos? Y solo para terminar, uh -huh. el tema del decreto. Yo en serio creo que tiene que ver un juicio de responsabilidades. Insisto, el ministro de Justicia lo dijo, el expresidente el ex de la Cámara de Diputados del Movimiento del Socialismo lo dijo... Los abogados que saben un poco, saben que tiene que haber un juicio de responsabilidades y en tanto no haya un juicio de responsabilidades no va a haber justicia per se. Y solo para terminar, lo de genocidio, mmm, no sé si es genocidio. Creo que hay que repasar los conceptos de genocidio. Puedes buscar ahorita en, el, en tu celular si quieres. No, ¿no? Ubic También buscar partido político, por cierto. Sé lo que es genocidio, que es el intento de eliminación de un pueblo. ¿No? Habría sí. que ver si es la intención. Sé que hubieron peritajes. Se trató de matar a todo el alto. Eh, es que por eso el genocidio es tan grave. Claro, esta discusión por supuesto es sumamente grave. Y yo me sé, que una yo, falta de yo sé que hubieron peritajes eh, antropológicos y jurídicos para determinar las, las motivaciones para asesinar a la gente del trópico como intento de asesinar a un sector. No sé en qué está, no sé si es justificable, sí, mundo, pero ahí dando, chapade, pero chavade, hay para dar datos. No creo. Puede ser que no. Antes de pasar la palabra a Natalia, eh, tenemos tres mensajes. Por favor, los leemos. Ojalá definan partido político para... Hola, irreverentes. La forma de argumentar del señor Alem de preguntar y responderse él mismo solo quiere legitimar su posición haciendo creer que se cuestiona cuando afirma algo. Muchas gracias por el mensaje. Siguiente. Bien. Buenas noches. Hablan que no hay justicia. Revisen la historia desde los 70 hasta el 2005. ¿Qué justicia había? MNR, ADN, MIR, los tradicionales robaron, mataron, presa callada. Revise la historia y verán por qué Bolivia está ahora así. Gracias. Eh, víctimas, Carlos Palenque, los de la calle Harrington, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su mensaje. ¿Tenemos alguno más? Buenas noches, irreverentes. Nuestro pedido de justicia va más allá de satisfacer el ego de Mauricio Áñez fue el títere de los patriarcas machistas de los derechistas. La justicia por las muertes desencata se acaba, pedregar por los presos políticos, por los torturados no es debatible. Atentamente, Andrea Manríquez desde El Alto. Muy buenas noches, Andrea. Gracias por tu mensaje. Eh, ahora sí, Natalia, por favor. Eh, a ver, lo que está haciendo Mauricio es comparar peras con manzanas, ¿no? Cuando él <risa> habla, por ejemplo, del caso de Eurocronos, era un caso a... Es un asalto armado eso. Y la policía usó de la misma forma el fuego que estaba a la par. Uh -huh. Entonces, no es comparable con una ejecución premeditada con armamento pesado que se hizo en el alto. Cosas totalmente diferentes y el análisis realmente no tiene mucho más sentido ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y, y veíamos en las imágenes hace un momento, o sea, cuando la, la, las Fuerzas Armadas están en Senkata, ¿contra quién se están peleando? Contra gente que tiene palos, piedras, ondas, que está poniendo el cuerpo literalmente para defender lo que es de ellos y defender a sus muertos, porque lo que cuenta un poco la crónica de Senkata es que para poder sacar los convoys de, de gas, de, de gasolina, de gas, es que ya se empieza a disparar de manera así indiscriminada y se empiezan a ocultar los cuerpos y la gente se desespera porque claro, son sus muertos, son sus personas, son sus amigos, sus parientes. Y en ese desespero de ir a buscar a la gente, la policía sigue disparando, se sigue de manera indiscriminada completamente. Entonces aquí obviamente hay un tema de eh, se, se dispara sin mirar y le estás disparando a gente que tiene palos y piedras y que está con ondas y que no tiene nada más que su cuerpo. Uh -huh. es, es, esa es la capacidad de fuego que tenía la gente del alto. Estás co contra un ejército totalmente armado hasta los dientes. Por eso hay tantos muertos, por eso hay tantos heridos, por eso es tan grave lo desencata. Uh -huh. y, hay, y hay que empezar a verlo con, esa, con ese tipo de magnitud, ¿no? Hay una historiadora que se llama Débora Lipstadt, que estudia mucho el tema del de, eh, genocidio en la Segunda Guerra Mundial, y ella dice algo que es fundamental, que creo que hay que empezar a tomarlo, ¿no? Los hechos indiscutibles no se debaten. Y aquí no hay que debatir lo que ha sido en ni se acaba, porque lo que quiere hacer la derecha, lo que quiere hacer, obviamente los otros partidos, lavarse las manos, todos los que han estado involucrados en este tipo de casos, es decir, uno sí, no es que ha sido Yanin ni solita, y no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando, y por último, lo que se manejó por mucho tiempo, que la verdad todavía parece ridículo que se siga sucediendo, es que es que se dispararon entre ellos o querían reventar la, la planta de Sencata. O sea, uh -huh. están ahí torciendo los hechos de tal forma para, para tratar de generar alguna narrativa que les sea funcional. Pero aquí los hechos son claros, son las Fuerzas Armadas contra la gente armada de piedras y palos. No hay más y eso no se debate. Lo que sí podemos debatir es los actores que están involucrados, ¿no? Yanín Áñez firma el decreto y eso también está, y sus ministros. ¿Qué otras fuerzas que no estábamos viendo? Lo que Kiara cuestionaba al principio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué capitales estaban jugando? ¿Qué intereses había por detrás? ¿Qué otros actores políticos se beneficiaban de este tipo de eh, acciones políticas, ¿no? Eso es, que es lo que tenemos que empezar a debatir y argumentar. Pero después lo demás, o sea, Áñez no es una víctima, no es una mártir. Estaba ahí y no le tembló la mano para firmar. Uh -huh. Todo un poco por ahí. Bien, me gustaría pasar a, a Santa Cruz, pero sé que hay como todavía hay unos argumentos el tintero. Entonces voy a dar una chance, una rondilla más, no tan larga, por favor, con cierta brevedad. Eh, empiezo contigo, Alem. 45, 48, ya. Yeah. A ver, a mí me encantan las constantes contradicciones que tiene la compañera Kiara y negaciones en un solo Gracias, capítulo, qué en, bueno un so, que te encanta, en un solo Alem. capítulo. A mí me encanta porque qué ahí, porque eso devela la capacidad analítica teórica que tiene el movimiento al socialismo. Me encanta porque veo cómo está el movimiento al socialismo qué y te lindo. da ganas de ganar. Segundo al segundo elemento. ¿Alguna Gracias, vez lo dijiste? ¿Alguna Alem. vez lo dijiste? Segundo elemento. Eh, cuando nos dijo eh, camaradillas, compañerillos. Minimizándonos Querido. es una actitud completamente paternalista. Lógica obvia del colonialismo. Por supuesto. Colonialismo del no por supuesto. ¿De dónde no, viene? No. Del movimiento al socialismo. Una mirada completamente feudal. Siguiente. Cuando se, se, se, se denunció en la estafa del fondio, más allá del cáncer gracias a la señora Gravella Zapata, que se mostraba con grandes montos de dinero, no sé qué no sé qué relación tuvo con el señor Morales, pero el señor Aramayo, ex diputado del Movimiento al Socialismo, denunció el desfalco que se estaba haciendo al fondo indígena y ¿qué hizo el Movimiento al Socialismo? Lo encarceló. Le hizo dar una vuelta por todas las cárceles de Bolivia, en palabras del mismo señor, y le procesó por 265 juicios. ¿Dónde murió? En la cárcel. Derechos humanos? Dijo algo el Movimiento al Socialismo, hubo justicia, y esa es una de las miradas. Ahora, para concluir, me parece, me parece que cuando uno firma el decreto, una ley, lo que sea en contra o a favor, dice, bajo mi responsabilidad. Si se demuestra todo lo contrario en este decreto o en esta ley, yo soy responsable, me enjuician a mí. Me parece muy bien, porque asumen una responsabilidad. Y cuando no se firma una ley o un decreto, ¿qué haces? ¿Qué pasa con el señor Jonathan Quispe? Murió. Ah, uh -huh. problema de la, del enfrentamiento. y. Los varios ejemplos que nos da el compañero Mauricio, problemas de enfrentamiento, nadie asume la responsabilidad y por supuesto, la policía queda impune, la justicia no ha actuado y el gobierno, ¿qué dice? Simplemente son daños colaterales. ¿Quién defiende a los derechos humanos? El movimiento al socialismo. Usted va a creer en ese discurso, seamos óptimos. Ah, y la yapita, en, la primer, en el primer mensaje que me mandaron, por supuesto, completamente por supuesto. Uh -huh. Nuevamente, antes de pasarte a la Natalia, tenemos unos cuantos mensajes… Uh -huh. Están llegando varios, me alegra muchísimo verlos, los leemos. Por la opción, todo en cuenta. Para que el abogado demagogo se entere, Iván Lima dijo claramente: consultemos al TCP y que ahí se determine la constitucionalidad de la sucesión. Obviamente fue inconstitucional y por tanto juicio de responsabilidades no corresponde. Muchas gracias. Siguiente mensaje. Buenas noches, irreverentes. Los compañeros totalmente desenfocados del hecho desencata y, y no es comparable. Quieren lavar los actos del gobierno de facto con el gobierno de Morales principalmente. No hay punto de comparación. Gracias. Siguiente mensaje. Plantear juicio de responsabilidades igual impunidad porque el candado lo tiene la oposición y al haber sido parte de los hechos de 2019, nunca van a dar cursos. Saludos, Marco Antonio. Muy buenas noches, Marco Antonio. Gracias por escribir. Buenas noches irreverentes. Los defensores de la derecha no hablan del asunto del debate, hablan de otro tema. Por favor, tengan más ser más serios y si son analistas. Gracias. Muchas gracias por su mensaje. Ahora sí, Natalia, no te quito ni un minuto más. Creo que ya hemos dicho y hemos podido como que dibujar muy bien cuál es la situación en caso en el tema de Niñez y su participación en Sencata. ¿no? Uh -huh. En realidad lo que hay que empezar a preguntarse es dónde están los otros actores, ¿no? O sea, los sí, otros sí. ministros. ¿Dónde está? Eh, bueno, Murillo está en Estados Unidos, seguramente en el momento que le toque volver se le tendrá que enjuiciar por lo mismo, tenemos a López, si no estoy López, mal, López, y bueno, Ministro de, ministro de Defensa, de Defensa Longaric, Canciller, o sea, son, es todo este gabinete que también es irregular, porque la misma presidencia de Yanina dice es irregular, los que firman, eh, y hay que empezar a ver cómo está esto. ¿Cuál es la situación en tanto a sus responsabilidades dentro de esto? Uh -huh. El tema de las Fuerzas Armadas también hay que verlo, las responsabilidades que tienen y hay que empezar a preguntarnos, eh, la gente de Sencata y Sacaba no va a parar con el juicio, no hay uh -huh. un tema de construcción, uh -huh. hay un tema de que no se vuelva a vulnerar otra vez a estas zonas que tristemente siempre son vulneradas cuando tienes a gobiernos de derecha que asumen las presidencias, o sea, que atacan directamente este tipo de, de zonas, hay que preguntarse por qué son los primeros en morir son los primeros en poner el pecho pero también son los primeros en morir hay un tema de defensa y hay que empezar a cuestionarse no, eso lo que pasa es que aquí los no para a Argentina a esconder eso es un problema no, lo que pasa es que la derecha mata al pueblo no, no. siempre porque pasa necesita que los dirigentes los porque llaman, porque llaman a enfrentarse y ellos se escapan de las embajadas esa no es la rurales, verdad o sea, y hay que empezar a investigar lo, cuáles son los otros casos no Pedregal Pedre, eh, eh, hay seguro, hay también ejecuciones en el norte del Potosí hay que empezar a ampliar lo que van, lo que son los actos acontecidos durante noviembre y diciembre del 2019. Uh -huh. Un poquito por ahí. Mauricio. Sí, bueno, tiene que haber justicia por Sencati y por Sacaba. Eso solamente se va a lograr con un debido proceso. Una prueba de debido proceso sería que también se investigue el asesinato de Julio Llanos, que no era un derechista, era una persona que luchó contra la dictadura y fue asesinada durante el gobierno de Evo Morales en el conflicto de 2019. No digo por quién, pero digo durante. Hay que investigarse y el problema es que hay muertos de primera y hay muertos de segunda, porque el movimiento socialismo siempre ha tenido muertos de primera y muertos de segunda y es un gran problema. Insisto, todas las muertes durante el gobierno del movimiento socialismo se minimizan, o sea, dicen eh, para otro momento, otro rato será, primero se encanta y se acaba. Han pasado más de siete años, de cinco años, según la muerte que veamos, todos los muertos valen porque son familias que han sufrido. El problema es que hay un punto en el que se dice, no importa. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Eh, para el caso Illanes, cuando, cuando murió el viceministro Illanes, cuando lo asesinaron al, al, al viceministro Illanes, ¿a quiénes procesaron? ¿A quiénes llevaron, llegaron a declarar? A una kiosquera. El ministro Romero no, porque es oligarquía. La oligarquía está a salvo. Cuando reprimieron, reprimieron a indígenas y no la derecha, el movimiento del socialismo, cuando reprimió a indígenas en Chaparina, torturó a indígenas en Chaparina, Culpables? No. Premio, premio por torturar indígenas. Los Embajada del, en la ONU. Hubieron detenciones, ¿no? Bueno. del alto. Pero es impresionante. Uh -huh. que, y justamente, yo creo que Jerry Áñez tiene que ser procesada y enjuiciada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso de seguir órdenes, desde, desde los juicios de Nuremberg, que lo de seguir órdenes, justamente tienen parte la lógica de decir la autoridad no se puede quedar impune. Y perdón, pero el. el los ministros causantes de tanto dolor no pueden quedar inmunes, no pueden ser premiados con embajadas. Eso es, un, eso es ser inhumano. Ah, perdón, súper rápido. Sí, sí Comunidad sí. Ciudadana dijo que quería juicio y responsabilidades. Ojo con eso. Bueno, juicio y responsabilidades, juicio ordinario, es una vieja discusión. Si quieren, también se la puede tocar. Es importante retomarlo. Eh, Kiara. Ah, um, Bueno. Les voy a volver a decir compañerillos, porque se lo digo con mucho cariño. Y sí, no debería decirles qué camaradas, colonial, porque colonial. los compañeros de derecha no son camaradas, son compañerillos, con mucho cariño. Luego, uh, si un policía, según aquí los compañerillos, si un policía mata a su esposa Eso. o mata a su primo culpa del presidente, no, de ego culpa. Du durante si mañana su labor? un militar durante su labor, du du como suelen sí, hacer, entonces, golpea sí. a quien sea, por porque supuesto. sabemos que como los militares son pan de Dios, Culpa de no, del ex. No, ministra de Defensa. Ingenio del No, ministra Poder, cambia No de Es que tus afirmaciones compaña son absurdas yo, porque nos calificas de en función a afirmaciones que nunca ¿Otra hemos cosa hecho. cosa que hay que recordar. Me parece antiético El exacto. gabinete ah, perdón, de años fue esperar? un coteo de las oligarquías y de los poderes del país que hicieron el golpe de Estado. Áñez fue la tonta útil que pusieron ahí para firmar, justamente porque sabían que si algo pasaba y les haría mal, ella iba a ser la primera que caía presa. Porque Carlos Mesa, como de costumbre, se meó. Tuto, como de costumbre, se meó. Y Doria ahí se escondió, porque es un poquito más inteligente que los dos anteriores. Pero recordemos, por ejemplo, López, lo, lo mencionaba Natalia, que era el ministro de Defensa. Camacho, en su mismo video, donde confiesa que su papito pagó para hacer el golpe de Estado a los militares, que aquí aplaudieron los compañerillos, oh. <ríe> eh, Dice que pusieron a López con su papá justamente para hacer que el dinero que pusieron se cumpla y para garantizar que lo que se hizo con el gobierno se cumpla para hacer el golpe de Estado. Entonces hay que recordar que, y por eso lo decía yo en el principio, más allá de Áñez, que es la tonta útil, que al parecer que todos los bolivianos menos unos pocos, como aquí los compañeros, sabemos que es la mayor asesina eh, del país en los últimos 15 años, eh, hay que entender... ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron los poderes que realmente hicieron esto posible? ¿Por qué otra tonta útil va a haber? La va a ver si se quiere hacer otro golpe de Estado, pero lo que hay que desmontar es lo que hay detrás. Esos poderes económicos que hicieron el golpe de Estado y esas cabezas que hicieron el golpe de Estado y está en los ministros y en las autoridades y en todo el dinero que se dio. Luego, aquí nos quieren decir los compañeros? No, las masacres no han sido tan graves porque pues, la policía fue una desgraciada siempre. Sí, obvio, todos sabemos que la policía y los militares son lo peor de lo peor, pero eh, lo peor que eso es ser del partido de quién o de la fuerza política, de quién Increíble. pone ilegítimamente, pagando política? a los militares que dicen son lo peor de lo peor, porque ustedes les pagaron para que los pusieran yo no en el gobierno, entonces ser de la peso, fuerza eh? política que paga a esos militares asesinos para que política, se los ponga ¿eh? en el gobierno y, si y encima acaso, firmar un decretito para decirles, vayan, nada, maten eh? al alto, vayan, maten al chapare y es más, les regalamos armas. Entonces, para mí, la cosa está clara. Áñez no es tan asesina como nos quieren decir, pero creo que todos y todas sabemos que es la más asesina, junto con aquí el querido de Mauricio Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Rosada, y todos los bolivianos y bolivianas lo sabemos. Por eso no hay discurso de derecho. Porque con Porque Evo está no clarito hubo muertos. Con Evo no hubo muertos. No hay muertos eso con Evo. A ver, salarialmente, cuatro ¿quién, meses? Mantiene, ¿quién mantiene a la policía? ¿Nosotros los de derecha? Los bolivianos no, y bolivianos. Mantiene el Estado. No los has reformado. ¿Salarialmente quién mantiene a los malditos asesinos militares? Según vos? Nosotros ¿quién los, los médicos? ¿Nosotros los ¿Quién mantenemos? ¿Nosotros los mantenemos? Por eso, esa es la pregunta. ¿Y quién mantiene a los profesores? ¿Y a los universitarios? Es la ¿Y pregunta? a los docentes? ¿Cuál es la pregunta? Todo es elevo. Si salarialmente ellos mantienen, ¿quién tiene la obligación? ya los es como, médicos, es como una empresa y los profesores. Si un trabajador en una empresa privada no te funciona, ¿qué haces? No, ¿sabes qué? Tu Así solución, funciona. mañana pero le dejaremos estado, de pagar a la pero policía. Pero el Estado, pero el Estado, no los reforma. reforma. Él quiere los reformar, ampar, por siquiera. Los ajá. cuida, Él los Él habla, de no habla de reformar, no habla de jugar. A los asesinos de Jonathan Quispe, o al asesino de Jonathan Quispe, libertad y premiado. Bombero, bombero hay que dejar de pagar a la policía Por favor Tuitea eso por a ver, favor tenemos cuatro mensajes, Nos vemos en pantalla por favor una vez más, felicitar a Mauricio y a Alem son los dos únicos que hablan la verdad justicia, mana canchu, entiendan parece el gobierno de Banzer, igualito solo de otra forma, muchas gracias por su mensaje vamos al siguiente Alem y Mauricio son hipócritas hablan de democracia según sus conveniencias Áñez debe estar condenada a 30 años por delitos de lesa humanidad el error más grave del MAS o del EVO del 2019 fue no haber entregado armas al pueblo. El 21 de agosto de 1971, el JJ Torres entregó armas al pueblo para enfrentar a Banzer, Valverde y otros. Y en Laica Cota se disparó hasta, hasta último cartucho. Les invito a debatir eso. Atentamente Efraín M. Gracias Efraín por tu mensaje, lo, lo tomaremos en cuenta. ¿Tenemos algún mensaje más? sintonizándolos un poco tarde pero siempre viéndolos saludos irreverentes, el debate que proponen es siempre pedagógico atentamente Nico, muchas gracias Nico creo que tenemos uno más ahí está, tan fuerte de foco tan fuera perdón de focos análisis de esos dos demagogos compañerillos, una cosa es muerte en enfrentamientos policiales, otra es firmar un decreto para meter bala a manifestantes, signos de exclamación, muchas gracias por su mensaje Ah, mire, tenemos más. Buenas noches, irreverentes. Qué buen programa. Qué mal por Alem que piensa eso de su pueblo. No vio las muertes que habían, las masacres. Y bien por Natalia y Kiara, defienden el pueblo. Y Alem, de, da la espalda a su gente. Saludos a N. Natalia, ¿puede ser? Voy a suponer que Tal vez sí, claro. eh, M, ¿no? bien. Tal vez, tal vez Mauricio. Por favor, aclaren la, la siguiente vez que nos escriban. Como que no hablaba muy bien del favor. Bueno, no he me mencionado. Aquí, aquí acabar, <risa> vamos a acabar esta noche. Eh, muchas gracias por su nuevamente por sus varios mensajes. Mañana estaremos de vuelta acá. Hay hay noticias internacionales que va a estar bueno discutirlo. Entonces, bueno, los invitamos nuevamente a estar con nosotros en Irreverentes. Muy buenas noches.